Hola amigos, bienvenidos a taller de corte y corrección. Estamos trabajando con la novela Rochi Aizzo. Con ella solemos hacer las naranjas más breves, así que esta va a ser brevísima. Miren lo que hay acá. Y no paraba la seguilla, fui a hacerme el ecocardiograma, estudio que odio no saben cuánto. Yo le preguntaba a Rochi, y la agarró enseguida. Acá hay un verbo que nosotros trabajamos siempre, pongan la pausa y vuelvan de la pausa y díganme cuál es. Es este, el verbo hacer. Fíjense, como ella está harta, ¿eh? la, la, el personaje, la protagonista, está harta de hacerse todas estas cosas, le buscamos la vuelta, nos acosamos acá, está bien la redacción, no paraba la seguidilla, fui a hacerme el ecocardiograma, estudio que odio, no saben cuánto, pero siempre se puede trabajar y exprimir esas palabras naranja, fíjense, ya está, así de fácil, estaba así y ahora quedó así, y no paraba la seguidilla, fui a someterme al ecocardiograma, listo el pollo, estudio que odio, no saben cuánto, bueno, Ahí es toda la carga del verbo hacer, que es un verbo comodín, un verbo naranja, un verbo choto, como lo llamamos nosotros. Ahí exprimimos eso y llegamos a este flor, flor de verbo. Bueno, espero que les haya gustado. Pulgar arriba para Roche Aizzo, Marcelo Di Marco y taller de corte y corrección. Hasta pronto.